Hermano, nuestro primo, Elvis eh, Martínez, en breve. Así que eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro... El, El, Elvis, si tú ves que no me ve, aquí en, en, en pantalla eh, va a estar tu, tu imagen y me va a escuchar. Así que eh, me, me voy a desconectar la imagen, pero usted me va a escuchar. Sí, ya estamos listos, señor director. Ok, Elvis, eh, buenos días. Gracias por permitirnos entrar eh, a, tu, a la tranquilidad de tu hogar eh, con esta entrevista. Buenos días. Buenos este días para mí es un honor, hermano, eh, compartir un momento contigo y con ese pueblo que, que añoro tanto, que quiero tanto. Y nada aquí, eh, esperando que, que esta pandemia realmente termine ya, porque exactamente hemos pasado unos momentos, momentos difíciles. Elvis... Um te, la pandemia te tomó a ti eh, fuera de, de la República Dominicana, veo que eh, estás en, en tu hogar allá en Estados Unidos. Sí, estuve, estábamos en una gira aquí en todo Estados Unidos. Eh, realmente quedaban unos, unos 15 actividades. Y tuvimos que suspender las demás giras y todo y, y por motivo a, al mismo virus, entonces decidimos quedarnos aquí. Por porque ya todo lo que es negocio de eventos estaba cerrado y ciertamente estamos aquí en este momento. ¿Qué tan difícil ha sido Elvis para ti eh, eh, este tema de la pandemia? Por ejemplo, el sector entretenimiento, ustedes los artistas eh, eh, han sido los más afectados porque eh, las discotecas están a nivel mundial prácticamente, están todas cerradas, los eventos multitudinarios están todos prohibidos. Eh, eh, eh, Cómo tú has hecho eh, también para adaptarte a estar en tu hogar Porque el horario que tú lleves el ritmo de vida es muy diferente Al a, a ritmo de vida hogareño, levantándote temprano eh, En tu casa eh, todo el día, cuéntanos eh, Fíjate hermano, ha sido He sufrido bastante, muy triste porque me han ido muchos amigos Muchas personas que compartimos mucho con ellos Y y por esas circunstancias, bueno, generalmente por toda la familia que han sufrido esta lamentable pandemia y hemos sufrido bastante esa situación. Gracias a Dios, mi familia no han sido tocada eh, por el virus, y, pero hemos, hemos sufrido bastante. En lo, en, lo, en lo de ya lo laboral y acostumbrarme a estar en la casa ya por tanto tiempo te puedo ser honesto, pues me hacía falta eso, me hacía falta estar con la familia, me hacía falta eh, estar con contacto con mis hermanos, con mi madre siempre y mis hijos y por ese lado creo que eh, he estado tranquilo, he estado tranquilo, no me, no me he preocupado mucho en lo, en, lo, en lo personal porque sabes que he sido un hombre, un hombre organizado desde mis inicios y ciertamente el trabajo me hace mucha falta, compartir con mi público, los escenarios, todo lo demás, pero ciertamente eh, el descanso me lo merecía. No, con esto no estoy justificando de que no estoy estoy lamentando bastante todo lo sucedido en el mundo con este virus tan, tan cruel. Ya, está con nosotros Marilady Veloz, nuestra compañera. Adelante Marilady. Un gusto saludarte Elvis y gracias por aceptar la invitación. Eh, concentrándonos en ese sector de entretenimiento, eh, hemos sido testigos de que se ha habilitado, si se quiere decir, una nueva modalidad que ha sido hacer conciertos, pero de manera digital para mantener, como dices, ese contacto con el público. ¿Has hecho ese tipo de conciertos y si no, lo piensas hacer en un futuro? Bueno, ya se me ha planeado bastante, mucha, mucha, muchos negocios sobre el mismo. Pero yo, yo siempre he dicho que para hacer algo que no, que, no, que no esté de acuerdo con lo que yo quiero, con la calidad que, que quiero presentarle a mi público, prefiero pensarlo. Eh, de hacer algo lo haría, me gustaría, obviamente, me gustaría hacerlo, pero con calidad. Eh, no, no, No me gusta... Ya llevo demasiados años en este negocio y no me gusta hacer cosas improvisadas. Bueno, sí. eh, eh, primo, usted ha cogido una pausa eh, eh, y, y qué bueno, y te felicito de que haya aprovechado en todos los sentidos esta pandemia, esta, este, esta reclusión que hemos tenido obligatoria, esta cuarentena, para compartir más eh, con tus hijos, tu familia, tu esposa, tu madre, tus hermanos. Eso es importantísimo. Pero eh, eh, hemos visto, te hemos visto tímido eh, a través de las redes. Tú eh, eres bien era, eh, o es, eh, bien activo con los live y eso. Eh, ¿Te, te, te pondrías tú a hacer algunos live ya eh, a partir de ahora? ¿Y, y qué proyecto tienes eh, con, eh, combinado con las plataformas y las redes sociales? Sí, eh, bueno, en cuanto a las redes, siempre me mantengo subiendo una pantalla de imágenes, eh, haciendo unos cortecitos de video y todo eso. De live no no lo he hecho. Porque he querido, he querido respetar esa, esa familia que han, que han sufrido con esta pandemia. Yo, me ha dolido bastante eso. Y precisamente por eso no, no, no, no me ha motivado bastante a hacer la, los live en vivo, ni siquiera cantar en, en, en las redes ya en vivo. Pero sí tenemos muchos planes ya, la producción, fíjate, me he, he tomado... El tiempo, ya la producción nueva está hecha, ya una producción ya que está ahí lista para, para cuando Dios, Dios permita se normalice todo. Ya tenemos la producción, tenemos una producción completa también hecha de, de, de los éxitos anteriores con otras renovaciones. Y, y sí, muy, hay muchísimas cosas pendientes, por, por ejemplo, la gira de Europa, Ecuador, eh, Uruguay, Chile, todas esas cosas están pendientes. La República Dominicana, obviamente, que tenemos eh, uno, unas 15 actividades con, comprometidas ya en el país también. Muchísimas cosas. Bueno, la producción está ahí ya. ¿Qué te digo? Bueno, eh, tu público esperando y ansioso. Elvis, eh, hay que mencionar, y bueno, y creo que, que yo mismo eh, tengo la obligación, eh, quizás de parte tuya, yo sé que tú eres una persona en cuanto a eso muy reservada eh, en cuanto a las ayudas que tú das, pero eh, yo recuerdo eh, a través de nosotros eh, al principio de la pandemia que el epicentro fue aquí precisamente en la ciudad de San Francisco de Macorís. Tú eh, fuiste de los primeros artistas que dijiste presente, no solamente en San Francisco sino en diferentes ciudades eh, de la República Dominicana, diste esa ayuda, ese aporte eh, eh, de verdad que nosotros eh, en nombre del país, eh, de tu pueblo, principalmente San Francisco de Macorís eh, Quiero eh, ser el portavoz de darte la gracia en público Porque dijiste presente eh, en cuanto a ayuda económica, ayuda también eh, a nivel de, de, de, de, de, de dinero y, y estuviste presente allí, o sea, eso es una parte que mucha gente desconoce de ti Que tú te mantienes el año completo ayudando no solamente a tu pueblo, sino a donde quiera que te necesiten en la República Dominicana. Precisamente, yo no soy la persona que me gusta estar vociferando las cosas que hago, pero tampoco espero que pase ninguna tragedia, ningún, eh, ningún tipo de catástrofe para, para colaborar con, con mi país. Yo, si se quiere, me mantengo el año completo, pues haciendo cosas, obras que no tengo por qué estar divulgando ni hablando de la, de la misma. Yo entiendo que no, no he una tragedia o algo para colaborar. Eh, hay muchísimas personas, muchísimas familias que, que necesitan eh, el año completo. Y no hay que estar esperando, eh, como dije anteriormente, que suceda cualquier cosa para aportar para una u otra cosa. Eh, naturalmente, pero no me gusta estar eh, haciendo, eh, alarde de, de, de, de, de cualquier tipo de, de colaboración humana que uno hace Sí, no, por, por eso digo que lo hago yo, porque te conozco, bueno, muchos años eh, siguiendo tu carrera y, y ya eh, en términos personales, y sé que, que eres una persona que no te gusta hablar de estos temas, pero yo lo quise hacer porque hubieron algunos, como se dice en, la, en el Agúl popular, Heire que al principio quisieron eh, eh, condenarte y criticarte sin saber. Por eso es bueno eh, muchas veces, eh, en el caso de ustedes los artistas, eh, decirlo. Porque hay, hay fanáticos que a, ve a veces se les olvida que ustedes tienen una vida privada y que no todos eh, los artistas andan subiendo eh, las ayudas que hacen en las redes sociales. Por eso yo quise traer el tema eh, a colación. Pero ya cambiando, Elvis... Háblame de ti, ¿qué tú has hecho en tu casa? ¿Tú te has, te has puesto a, a fregar, a limpiar, a cocinar? Porque dime tú, tú tienes ya tres meses y pico eh, eh, eh, en tu casa, en cuarentena. Ah, no, no, tengo, tengo ya seis, vamos, para siete meses. Sí, obviamente, yo colaboro, colaboro. Eh. Ajá, ah, pero dime, eh, eh, ¿la colaboración tuya en qué? Dime. No, yo, pero mira, yo, yo soy un experto pelando los plátanos, la yuca... <risa> Batata, también friego. Eh, yo soy un experto, porque acuérdate que yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, lo primero que hice fue trabajar en un restaurante. Entonces, eh, también servir bien eh, perfectamente los plátanos, los huevos, los huevos. Pero, pero, pero, pero, pero es que eso lo sabe hacer cualquiera: pelar plátanos, huevos y, y que no, no, pero dígame usted. ¿eh? Pero lo importante es colaborar, lo importante es colaborar. Pero sí, cuando eh, he fregado muchos los platos y y las caras, todo eso. <ríe> sí. No, pero eh, eh, es que bueno, de verdad que nos sentimos... Ah, pero también, primo, yo, yo, yo, yo sé hacer un morir soñando perfecto también. Ah, pero mira, ah, no, Ya sé, ya, ya, ya se hace un buen chocolate y... Ah, no, pero pues, no, no, no anota, no anota cuando esté aquí en, en la República Dominicana, que a propósito, Elvis, sabemos que está en los Estados Unidos, en tu residencia ya, ¿cuándo tiene pautado regresar a la República Dominicana? Los próximos días, o semanas ya tenemos, tengo planes de, de cosas que tengo pendiente ya. Obviamente la gente sabe que yo ni soy aquí ni soy allá ni soy allí, entonces siempre me mantengo viajando. La gracia de Dios, pero ya ya pronto pronto estamos en mi querida tierra República Dominicana haciendo cosas maravillosas. Bueno, ahí eh. Mis, Transportándonos al aspecto social de aquí de República Dominicana en estos últimos días, si se quiere semana se ha dado una situación que, bueno, con parte importante de los exponentes de la música urbana y pues usted como parte importante del mundo artístico, es conveniente su opinión. Eh, se ha criticado mucho el accionar de la Comisión de Espectáculos Públicos aquí en República Dominicana. Hay una nueva gestión gubernamental. ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido? Y si verdaderamente usted cree que esa comisión sirve y funciona para algo en el país. Bueno, no sé... No entendí bien tu, tu palabra por sí. Si sí, habla con, con, la, con los mensajes que eh, de, de la música, me refiere. O sea... La Comisión de Espectáculos Públicos en RD, ¿usted considera que acciona bien, que funciona, que censura la mala música, las malas letras? No, no. Creo que hay que tomar carta en el asunto sobre eso, porque somos, nosotros los artistas somos ejemplo a seguir. Somos, si se quiere... Eh, o maestro de algunos jóvenes, de una jovencita. Entonces, considero que yo, yo tengo 23 años. No, tampoco condeno a aquellos que, que estén haciendo una música, si se quiere, este, eh, con un mensaje que sea un poco crudo. No lo condeno porque, bueno, eh, ahí está la decisión. Tú la consumes o no la consumes, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo, yo me he mantenido, en cuanto a mí me he mantenido haciendo música para toda la familia por 23 años. Y me ha, me ha dado excelentes resultados. Eh, hay canciones que no mueren. El sentimiento no muere. El mensaje bonito y amor no muere. Entonces, eso eso es lo que tenemos que sembrar. Por ejemplo, yo duré duré unos 8 o 9 años Haciendo giras, muchísimas giras, trabajando el año completo con mis seses anteriores, porque no pude grabar por compromiso de compañía. Pero, sin embargo, mis canciones seguían normales, sonando, y eso es, ahí está la calidad. Ahí está el de hacer música con calidad, hacer un mensaje bonito para toda la familia. Voy a reiterar, esos mis colegas, mis muchachos que, que hacen música callejera, como se llama, no lo condeno único que sí, hay que cuidar a la, hay que, hay que la, la familia a través del de, de mensaje que damos con nuestras canciones. Bueno, nosotros Elvis, eh, sumamente felices de saber de que tú y tu familia han superado o, o se han mantenido porque todavía la pandemia no ha pasado, pero han superado estos días de crisis y que están todo bien y en salud. Y saber que tú siempre estás pendiente a tu pueblo dominicano, a tu gente de San Francisco eh, de Macorís, a tus amistades. Nosotros como siempre te auguramos éxito. Ya la producción estuvimos colocando algunos videos. Ojalá que este año que viene, el 2021, sea un año de sumamente eh, alegría y disfrute, de poder disfrutar de tu música, que de verdad le hace falta a tus fans, no hace falta eh, bailar una buena bachata contigo, escuchar un, una buena balada. Eh, interpretada por ti así que eh, te auguramos éxito y te damos las gracias por compartir con nosotros esta primera entrevista luego de, de esta cuarentena eh, que tú estás eh, sometido con tu familia. Sí, eh, también le voy a decirle a la, a la dama que fíjate, a, a, acabo de lanzar un, un reggaetón que se llama hagamos el amor pero es un reggaetón um, ¿Una colaboración con otro artista, Elvi o una un reggaetón solamente tú? Un reggaetón yo. Más adelante venimos con, con varias sorpresas. Ah, porque voy, me voy a dedicar a, a cantar bachata. La gente sabe que yo siempre voy a ser fiera a mi a a a bachata, lo que sé hacer. Pero también voy a estar grabando reggaetón de vez en cuando y todo eso. Sí, yeah. no, pero también tú, tú, tú, tú, tú interpretas bolero, excelente, o sea. Bolero, moreno. Ahí, a, que ahí es que tú amarras a todas esas mujeres eh, en, en los conciertos <risas> tuyos con esos boleros, ¿eh? Ahí es que tú la mareas todita. <risas> sí, sí, hacemos. yo entiendo que el artista tiene que ser artista en, en cualquier área. Entonces, como recuerdo, este, este reggaetón se llama Hagamos el Amor, que ya está sonando en toda la emisora pero, de ¿cómo, la Comunidad Americana. ¿cómo, ¿cómo, dice, la... ¿cómo, ¿Cómo dice, un poquito, un poquito, un poquito, no mucho para no forzarte? Prima, eso es nuevo, eso es nuevo. Baby, <risa> tu cuerpo me llama, baby, tu cuerpo me llama, todavía no hemos empezado, tenemos el el mojado, no perdemos tiempo, sé que a ti te gusta, terminemos cansado, cuando tu cuerpo me llama, algo así, algo así. Bien, excelente, gracias Bien. Elvis Martínez eh, por esta entrevista que hemos compartido eh, contigo. Señora, vamos a un cortecito, a un cortecito, porque tengo de último minuto, de último minuto, me dicen que el apartamento de Marley Martínez acaba de ser incendiado en San Francisco de Macorís. Esto luego la pausa, vamos a investigar. De último minuto. Pausamos, señor director.